Pues miren, lo que pretenden es afianzar y preservar la imagen deteriorada de Susana Díaz que últimamente está dejando demorado al Partido Popular. Igual que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, señora Montero, no se puede defender la socialdemocracia y matar el impuesto sobre la herencia, porque ustedes han sucumbido a la campaña mediática de la derecha en Andalucía. Clamor social, me decía el otro día, clamor social de legitimación. Ustedes han vendido sus principios a cambio de la estabilidad de la presidenta. Esos son sus principios, los cambian por otro a los Groucho Marx cuando no les vienen bien. Hace mucho que ustedes son neoliberales, el viraje de sus políticas a la derecha es tal que se van a dar la vuelta. Han roto la base de la alianza de clases basada en salarios altos con una carga fiscal elevada, mediante una fiscalidad progresiva con el objetivo de corregir las desigualdades sociales. Ustedes, ustedes están utilizando el neoliberalismo como arma, arma económica e ideología dominante en Andalucía. Miren, saben que en el fondo creo que su pareja política les va que ni pintada para ir de la mano. Le voy a decir una cosa, señora consejera. Mire, si el proyecto de ley supera todos los vetos de la oposición, presentaremos enmiendas parciales, como en anteriores ocasiones, y trataremos de ganarlas en las votaciones para que sean incluidas en las cuentas. Dice usted, ¿retiren los presupuestos? Retírenlo si quieren diálogo. ¿Sabe de quién son estas palabras? Estas palabras son de Antonio Hernando, el 13 de febrero de 2017, el exportavoz socialista en el Congreso de los Diputados. ¿Ustedes no retiraron su enmienda a la totalidad y pretenden que la retiremos nosotros? ¿Lo que hacen ustedes en Madrid no vale en Andalucía? La ley más importante de Andalucía, que debería ser instrumento de diálogo, participación y mejora de la vida de la gente en nuestra tierra, se ha convertido en una herramienta de promoción social. Por eso, con esta enmienda de totalidad, pedimos su devolución para iniciar la construcción de unos presupuestos dialogados y participados, donde quepa toda la gente que vive en Andalucía.